Amarse, pasar del vacío y el miedo de la mente al amor del corazón y vivir desde ahí. Eso es renacer. Algo que está dispuesto para todos. Para mí el verdadero proceso de transformación, lo que significa renovarnos en nuestras vidas. Lograr dejar de identificarnos desde lo que tiene la mente para pasar a identificarnos desde lo que somos en el corazón. No es anular la mente, es complementarla y redireccionarla. Eso es renacer. Y ese recorrido, este recorrido de ir desde la mente hacia el corazón, aproximados 28 centímetros, en sentido de aprendizaje, en sentido espiritual, en sentido experiencial, puede ser un viaje de toda la vida. Puede ser un viaje de miles de kilómetros. Pero a la vez será la aventura más fascinante. Será la búsqueda del tesoro más profunda y más enriquecedora. Y por eso mismo será también la travesía que en el recorrido nos haga afrontar los más grandes obstáculos. Tal vez enfrentarnos con monstruos. Parte de ese camino es llegar a ese punto de perdonarse, perdonarnos. Muchos procesos y experiencias hay en este recorrido en este renacer, pero de veras lo vale todo porque así como son grandes los monstruos y los obstáculos pues es grande la recompensa, el regocijo, el disfrute, el cielo que se alcanza. Llegar al corazón es vivir tu propio cielo y vivirlo aquí y no esperar a morir y es tan fascinante que quien llega a vivir desde su corazón y vivir su propio cielo contagia a ese cielo. Contagia a quienes se acercan, a quienes también están buscando y son sinceros de corazón, llegan a resonar con esa persona y quieren vivir ese cielo también. ¿Y qué tienen que hacer? Su propio viaje también, su recorrido, pasar a vivir desde el corazón para reconocerse, reencontrarse, redescubrirse desde aquí y vivir un amor eterno, el amor propio, volverlo a eterno. Amarse es renacer. Y renacer es llegar a amarse cada vez más profundo, como dije en, en el video de, de amarse, cada día un poco más. Pero este video quiero hacerlo porque precisamente en el llamado a amarnos, muchos se hacen la pregunta, bueno, y entonces al fin de cuentas, ¿qué significa verdaderamente amarse? Que a veces se nos complica eso, encontrar el por qué amarme. A veces sé que falta amor por mí mismo, pero ¿cómo amarme? Y ahí es donde la respuesta es re na -cer. Esto ligado a hacer el proceso de cómo funciona ese camino del cerebro hacia el corazón para que el corazón con su inteligencia guíe la mente. Para hacer este viaje necesitamos aprender a cuestionar. Si quieres vivir desde el corazón, aprende a cuestionar la razón. Cuestionar lo que ella tiene, lo que ella piensa y lo que concibe. Entonces comencemos por eso. Cuestionemos qué es el amor. Hagamos esta reflexión. ¿Cuánto has hablado del amor? ¿Cuánto has pensado sobre él o lo has mencionado? ¿Cuánto lo has dicho? ¿Y te has tomado un minuto, siquiera, para ir a buscar qué significa la palabra etimológicamente? Yo lo hice ya después de muchos años de vida. Pero lo cierto es esto. Amor viene del latín amor. Pero desde el latín se identifica con una raíz indoeuropea que es ama ama. Y la definición que tiene este término, esta raíz ama, es que es simplemente una forma de voz infantil para llamar a la mamá, llamar a mamá. Es decir, que en la historia, remontándonos a la historia, los principios de la humanidad y de, y de los lenguajes, el amor viene de, de la expresión que utilizaban los niños para llamar a su madre, ama, ama. Esa raíz indoeuropea pasó a ser en latín amor o amare, significa caricia de madre. Caricia de mamá. Entonces, ambas raíces, desde la Indoeuropea hasta las raíces, las formas de uso en el latín, tienen que ver con mamá. Entonces, es cierto lo que intuitivamente hemos pensado también y sentido, de que el verdadero amor tiene que ver con cómo ama una mamá. Eso es, eso es real. Sin embargo, mamá no deja de ser humana. Mamá no deja tener una mente y una razón que se condiciona por lo cultural, etcétera, y toda la película que cargamos aquí y que luego se convierte en los lentes con los cuales identificamos el mundo. Para nadie es un secreto que a veces mamá no se ama lo suficiente a sí misma tampoco. Y aún así logra conectarnos con el amor que tiene en su corazón por sus hijos. Entonces, sí, es un buen camino, es una buena pista para acercarnos al amor, pero podemos ir más allá. Y ahí es donde nuevamente entra aprender sobre el renacer. Bien, amor tiene que ver con mamá, con su caricia y con llamarla. Pero además de esto, conectémoslo con que, ya lo he mencionado también en, en la serie de Sabiduría Ancestral y Pensar Corazón, que intuitivamente desde el principio de la historia, la madre tierra, la naturaleza, en toda la humanidad la hemos identificado como una madre. Entonces, digamos que ella tiene un amor también un amor que nos lo da, tiene una caricia. La caricia del aire que respiramos y del agua que bebemos y que somos. La caricia de los rayos del sol. La caricia de las personas que nos rodean cuando quieren escucharnos y cuando nos hablan con palabras de aliento, pero también con las palabras que nos enseñan. La caricia de los frutos, la caricia de la comida, la caricia de los amaneceres y de los atardeceres, la caricia de las noches estrelladas, la caricia de la luna llena, menguante, creciente, nueva. La caricia del pulsar. La caricia de cada momento que disfrutamos de ver un arco iris, de bañarnos en el río. Esas son caricias de esta madre y tal vez a esa madre buscamos cuando levantamos los ojos al cielo o pedimos una respuesta. Cuando vamos a regocijarnos en el campo o a disfrutar con nuestra familia a través de una fogata en la noche. Esas son caricias que da la madre, que da la vida. ¿Y esto qué tiene que ver con renacer? Dos cosas. Primero, ya mencioné que cuando sales de la mente y vas al amor en tu corazón, te redescubres, te defines de otra manera y, por lo tanto, te valoras más, te amas. Pero en segunda instancia, es que resulta que ir al corazón es ir a la madre y renacer significa precisamente eso. Vamos a tomarlo re, que es volver a repetir, el na, el na, aquí voy a meter la cucharada con otra lengua. En muchas lenguas indígenas llaman nana a la madre, nana, es mamá. Entonces, re, na, volver a la madre, a la nana, ¿para qué? Para ser. Pero ese ser vamos a ponerlo así. No con C, sino con ese, que sea el ser. El ser que es la identidad esencial, lo que somos al nivel más profundo y que es una memoria de identidad que se guarda ¿dónde? En tu corazón que está allí albergada, cubierta, guardada, cuidada por el amor que da la madre. Entonces, renacer, volver a la madre para ser, es un proceso que va ligado al camino de la mente hacia el corazón, pero que se complementa y hace en una, una unión perfecta, porque ahora entendemos esta, esta raíz, esta razón de amarse, como nos ama la vida, como nos acaricia la vida. El planeta está apostando toda por nosotros, a contener y sostener la vida para nosotros. Para que nosotros aprendamos a convivir con él y amarla como nuestra madre. A que no la destruyamos, que malos hijos estamos siendo al destruir el planeta. Claro, porque nos identificamos desde aquí y no desde aquí. Entonces, renacer, volver a encontrarnos aquí en el corazón, pero también en la madre. Simplemente vas a vivir ese momento de centrarte en tu corazón y de sentir la madre, sus caricias. Sentir cómo la vida te está amando. Y luego de sentir cómo la madre te está amando. Desde lo físico, desde lo que nos brinda, desde lo que nos permite. Sentir cómo te ama gracias a las capacidades que te ha dado. Que puedes aprender. Que puedes pensar que eres creador o creadora, que puedes comunicarte. La vida nos ha amado por lo que nos ha dispuesto afuera y también por los tesoros que nos ha sembrado por dentro. Y cuando vas a esa memoria de lo que la vida nos permite, te permite, a tu alrededor y dentro de ti, hazte una pregunta. Si la vida te ama así, ¿tú por qué no vas a amarte? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no valorarte? ¿Cuál es el argumento para no creer en ti, para no confiar en ti? Date cuenta que todo lo que ha dicho, que la vida nos ha dispuesto, no tiene que ver de dónde crecimos, de dónde nacimos, ni de cómo nos llamamos, ni quiénes fueron nuestros padres. Eso es simplemente la riqueza que nos hace humanos. Un gran infinito de posibilidades para crearnos, para ser, para desarrollar nuestra conciencia, nuestro intelecto, para decidir. Para amar la madre y ser parte de ella porque nos sigue alimentando para que nosotros sigamos creciendo. Volver a la madre, a la tierra, a la naturaleza, a la vida a través del corazón es la posibilidad de reencontrarnos en el amor. Y desde ese amor re Comenzar a ser lo que somos de verdad. Y cuando alguien... Cuando cualquier persona comienza a ser lo que es en realidad, una de las formas de manifestarlo es el amor que se tiene. ¿Cómo se ama? ¿Cómo se ama para confiar en sí mismo y en sí misma? ¿Cómo se ama para exigirse porque puede ir más allá, porque puede seguir creciendo? ¿Cómo se ama para dar lo mejor de sí, su máximo en cada momento? ¿Cómo se ama para perdonar, para perdonarse? ¿Cómo se ama para comprender, para escuchar, para respetar, para pedir perdón? Se ama porque nunca está solo o sola. Se ama porque siente esa caricia de la Madre. Se ama porque cuando lo necesite puede abrir sus ojos, mirar la naturaleza y llamar ama. Ahí está el amor, en la Madre, en la naturaleza. Y también en tu propia Madre biológica. Ahí está el amor y ahí están las razones para amarte, el por qué valorarte, amarse. Siempre está el amor. Cuando te haga falta, acuérdate de renacer.